Yeah. No, nosotros pensamos, cuando pensamos con, con las compañeras de la directiva en, en hacer algo de, sobre la vida de Mónica, también eh, eh, más allá, digamos, de lo particular de Mónica, de, de todas estas cosas que ustedes nos cuentan, de la cantidad de, de, de chicas, eh, de compañeras, de, de mujeres jóvenes, ahora se acerca el 3 de junio, eh, el Ni Una Menos, ustedes saben que se, se produjo una movilización enorme en todo el país, eh, y se fue sumando todos los años por la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y nosotros decíamos también que, que bueno, que Mónica era una mujer que estudió con sus hijas chiquititas, eh, logró recibirse con todo el esfuerzo que eso significa, lo que ustedes dicen, a dedo, en cole, y que murió por una violencia tremenda, que es la violencia del Estado, ¿no? Que abandona la escuela pública y que ve estas cosas que nosotros le decíamos el otro día que todo el tiempo pueden pasar. Entonces pensábamos, cuando hablamos del 3 de junio con las compañeras en las escuelas, de por qué no también retomarlo, digamos, como, eh, como un emblema, ¿no? Es de decir, eh, bueno, eh, también el 3 de junio la recordamos a Mónica Jara como una mujer joven que estudió con sus hijas y que, que lo logró frente a toda la adversidad, exactamente, y que perdió la vida había terminado su casa sí, sí, sí. Es, que, es que más allá de todo esto que ha pasado yo, yo pienso que, que si bien es verdad que no hubo intención de matar a nadie porque eso es la realidad pero tiene que haber un culpable, alguien tiene que hacerse responsable de esto que pasó. O sea, que alguien diga, bueno, está bien, yo me hago cargo, o no sé, qué sé es yo. E Esa es la lucha nuestra, eso es lo que queremos. O que digan, que, ¿por qué no se sienten culpables ellos, así como quieren impugnar? ¿Por qué no se sienten culpables? Porque bueno, porque yo voy, a, yo llamé ya a todos lados, lo llamé a Roberto de esta, llamé hasta el Honorable Consejo de, de Legislatura, yo voy a buscar por todos lados y los voy a buscar uno por uno. Uno por uno los voy a buscar y quiero. Y quiero que me lo digan en la cara. ¿Por qué no se sienten culpables? Si ellos son culpables, son los mayores culpables. No haya gas. De que no haya gas en las escuelas, que no haya luz, que no haya, que se caigan los techos cuando llueve, que a los niños se les caigan las bachas del baño en la cabeza. O sea, es una política consciente que no busca la muerte de nadie, pero que no la cuida tampoco a la gente. Sí, acuerdo, Entonces, sí, eh, sí hay responsables. Sí hay responsables y sí tienen que eh, pagar eh, por, por esa política consciente que llevan adelante. O sea, porque cada, una, cada persona que pone una firma diciendo la escuela está en condiciones sí. y es responsable de lo que sí, pasa dentro de esa de escuela. Sí, Entonces... Pero nadie no, se hace responsable. No, claro, por eso por la eso pelea de ustedes es quiero, tan importante. eso es lo que yo quiero. Totalmente. Que digan, eh, mira, no me siento responsable porque yo firmé sin ver lo que decía, Exacto, o lo como que sea. Jarmín. Lo que sea. El que firmó es porque Pero, él, él, supuestamente esa ya estaba habilitada, esa escuela. Claro, <coughs> como que tenía gas, por ejemplo. Claro, claro. Como que estaba en condiciones para que los chicos vayan a estudiar. lo que quieren decir es fue el hecho fue de San Roque y hace dos, tres días en Zapala volvió a explotar una escuela eh, hubo un problema de gas eh, y hubo una explosión sin víctimas fatales pero por esto entonces Silvia Rogetti que es lo que decía Angélica sí, ¿no? sí, eh, sí. el 9 de junio se recuerda es un nuevo aniversario del fallecimiento de Silvia Rogetti trabajando en una escuela entonces muchos años atrás entonces no es eh, una casualidad o no es un hecho aislado y sí hay responsables y por qué además tan importante la justicia por este caso específico porque es para los que vienen para los que vienen es para que no haya más escuelas en estas condiciones para que no ah, haya más estudiantes claro. ni docentes trabajando ni auxiliares trabajando en estas condiciones por eso la, la pelea de ustedes para nosotros es tan valiosa eh, y tan importante acompañarla y llevarla adelante no Nosotros todos los años lo recordábamos. todos los años hacemos eh, algún tipo de acción en su escuela se recuerda y para, para Ten eh, es eh, parte de nuestras banderas igual que Carlos porque además Silvia murió en la escuela pero ella venía hace un montón claro. eh, las condiciones en las que estaba la escuela, claro. era una luchadora y salía a luchar a la calle y salía bueno. a luchar a la ruta como Carlos. Claro, y Carlos, por ahí para contarles un poco, de... es un compañero que fue obrero de la construcción o sea, también viene de abajo, de su familia de Junín, salió, digamos, de, de. se vino a estudiar a Neuquén, eh, participó de las luchas de la construcción también como obrero desde otro lugar, y después se hizo mucho esfuerzo para estudiar para maestro, y después estaba dando clases como profesor. O sea, también tuvo una vida de esfuerzo con sí, sus hijitas. conmigo. Venía y me decía cosas acá. En la cara, ¿no? Pero ella venía a ver a su mamá y iba a ver a mí. Estaba un rato con la madre y iba a mi casa a estar conmigo. Siempre. Siempre, hasta el último día, porque nosotros parecía que llegamos a llegar. Que ver la camioneta que llegaba que es algo que nos pasa todos los días. Porque uno todavía como que no cae. O sea, si bien ya se va a cumplir un año y, y para nosotros, para la mamá, para mí, para ella para mí, me parece que en cualquier momento va a aparecer una cosa así. Porque se fue sin decir nada, o sea, se fue como quien dice en silencio y... Estamos haciendo todo esto también porque el 29 se cumple un año de la inflación estamos exigiendo justicia, ¿no? Sí, sí. Y eso ustedes como lo ven, cómo lo sienten. ¿Qué? Y es fuerte. Uh -huh. Es fuerte hablar ¿no? de... Claro. Sí. Sí. sí, sí. Pero bueno, es bueno, importante hacer memoria, ¿no? Hacer pues sí. memoria, que no, no se olvide. Olvidar, no olvidar que sea Principalmente que los responsables tengan que paguen, ¿no? Gutiérrez y Storioni. Que son los que no son nombrados. Bueno, vieron el otro día que fuimos a la audiencia y no. Sí, que paguen, porque ella no tenía que ir ahí. Siempre está presente. Sí, en todo. En toda charla, en todo. Toda charla en todo. Siempre. <risa>